hola, ¿todo bien? Gracias por estar aquí. Es un placer verte. Cuando te veo, puedo observar la expresión más amplia de la delicadeza, eso es agradable. Escucha esto. Dalila fingió ser la enamorada de Sansón, y él le contó todos sus secretos, entonces él fue afectado gravemente por sus enemigos, porque Dalila lo dañó, Dalila lo que hizo fue extraerle información a Sansón, para dañarlo... Uno tiene que aprender de eso y tener en cuenta que las personas buscan, sacarle información personal a uno, para dañarlo o mandarlo a destruir con otros. Posteriormente, en esta historia, Sansón, se alejó de todo y se recuperó, pero hubiese podido evitar pasar, por todo lo que pasó, si se hubiera cuidado, para no admitir personas inconvenientes en su vida, ni contarles cosas personales. Igualmente, es necesario comentar a la gente, que. Utilizar la expresión pulcra, es obligatorio, sin decir palabras indebidas, porque cuando se dicen palabras indebidas se mancha a la hermosura, de la voz humana, e igualmente son palabras feas para oír, por eso no debemos decirlas. Una recomendación, es que ignores a los personajes del condominio. Olvida a esa gente. Ellos están únicamente para incomodar. Sabiendo eso, solo acéptalo, y vive con ello. Otro punto, que hay que tener presente es cocinar uno mismo, lavar la ropa uno mismo, barrer la casa, pasarle coleto, limpiar el baño, es un deber ineludible. Si uno hace sus actividades solo, es mejor porque así se evita gastos innecesarios. Las malas costumbres de traer muchachas para una acogida rápida, hay que eliminarlas por completo. Ya estamos con edad suficiente para pensar en otras cosas. Emprender únicamente actividades productivas. Presta atención. Hay una historia bíblica que aconteció entre Sara y Agar, fue que. Cuando Agar quedó embarazada de Abraham, Agar empezó a ignorar a Sara, y Sara por su envidia, empezó a insultar a la sierva Agar, entonces, una noche Agar se escapó de la casa de Sara y se fue a vivir en otro lugar. Pero Sara al descubrir esto, se sintió deprimida, porque Sara necesitaba Agar, puesto a que Sara estaba acostumbrada a contar con Agar para todo. Así que Sara mandó a buscar a Agar, y cuando la sierva regresó, Sara se disculpó. Entonces, la enseñanza de aquí es. Atento aquí... punto punto punto Hay gente que se afinca a incomodar por diversión, ellas lo hacen porque están envidiosas o tienen problemas y no saben cómo enfrentarlos. En cualquier caso la mejor opción es ignorarlos, bendecirlos de esa manera, ellos se sentirán mal por ser ignorados, pero ese no es problema de uno. Solo avanzar sin mirar a los lados. En la Biblia, está la historia de Ruth, ella fue una mujer que era extranjera, que se convirtió en viuda, pero con todo asumió la responsabilidad de cuidar a su suegra Noemi, que se había quedado viuda también, y aunque las personas en primer momento despreciaban a Ruth. Ella siguió avanzando sin importar nada, se puso a hacer sus actividades regulares, logró progresar y se convirtió en alguien importante, dando el ejemplo, de que los demás no importan, cuando uno tiene claros sus objetivos, y busca progresar, sea lo que sea. Pero acuérdate que lo mejor, nunca ha sido contribuir con otros. Infelizmente, Jesús nuestro Salvador, pudo comprobar esto. Una vez... Jesús sanó a unos diez leprosos, y luego de ser sanados, ninguno agradeció, sino que se fueron del lugar, no agradecieron después que Jesús perdió tiempo y se esforzó para sanar a esos leprosos. De aquí se concluye, que uno tiene es que buscar beneficiarse a uno mismo. En la historia bíblica donde Jesús libera a la mujer adúltera de la condena pública. Cuando los adversarios le preguntaron con objeto de confundirlo, él se quedó callado. Dirigió su mirada al suelo, escribió unas cosas, y respondió. Revísense, antes de culpar a los demás. Gracias por estar aquí y escuchar este material.